todos bienvenidos al canal bienvenidos a World Thunder vídeo número 132 del canal escenario aquí en túnez el df 105 bichito alemán que hace poco adquirí Un buen cañón con cargas huecas poco blindaje pero muy mala leche si lo sabes usar bien Vamos con un BR de 7.7, como he dicho. Tanques alemanes saliendo desde el norte. Desde la zona derecha vamos a toda partida hacia la zona C. Cuando me toca salir por la zona sur, me gusta tirarme por A. Es lo más rápido. Y si sales desde el norte, lo más rápido es llegar a C. Ves un suicidio. Estás muy expuesto y vamos a la mis compis están tomando C aquí el marder vamos a pisar el pacito a ver quién es por aquí va a estar tomando C ese justo ahí al lado del paseo marítimo ahí está capturada nos quitamos del medio pueden entrar por ahí por lo menos tienen el camino más rápido ...vamos a interceptarlos o por lo menos intentar... ...mi compi está ocupado con alguien... ...tanque medio... ...han tomado A... ...están tomando B... ...cojonudo, todo el mundo metido aquí en C... ...tanque medio para que quita. ...ese parece que está destruido, ahí veo fuego... ...este sitio es cojonudo para pisar la zona C han tomado B bien para pisarse y jorobar a, a la peña sin que sepan que estás aquí están pisando C te pones aquí y, y empiezas a fastidiar pues no te ven claro hasta que no se rompen las puertas o caen los muros C está totalmente bien custodiada por todos nosotros aquí por los compis sin embargo a está dejada de la mano de dios y ve pues para qué vamos a decir para nada zona c están pisando c pues nada han dejado de capturar veis está. ahí está el pollo eh, rápido oh, venga impacto oh, venga reales ese tío ahí está ahí está perdiendo el ha la idea. listo vale el último tiro fue al suelo puede ser a este normal el de par zona capturada fue justo salir a rearle al muro y quedarme con el cañón a saber mirando a dónde venga esa reparación rapidita venga DF Mm, mm, mm. Ahí está Vámonos Cargando baterías Chachi Chachi piruli Por aquí no se cuela nadie Muy bien, muy bien, muy bien El flanco El flanco este del puerto o de aquí del paseo marítimo Vamos a... Sí, por ahí ni nadie Pues vamos a tomar el morro por aquí Despacito A ver, a ver, a ver hay curva, curva, venga, vamos C1 ¿Eh? no está lejos no, C1 es allí la otra marca era... sí, 6 en primera para arriba, tío vamos allá Tanque ligero Vistacito, vistacito. Ya lo tenemos bien controlando, pero está eh, un tío disparando ahí. ¿Quién es, quién es el pollo? A, ver, a ver, Ahí está. Visto por un refilón. Por poquito, pero lo he visto. Más marcas. Ese es el respawn de ellos. Pues así, esta partida vamos de puto. Boa, si están en el respawn. En el respawn nuestro. En el otro sitio. Están ahí acechando desde ellos. Y nosotros cero están. Hombre, colega. El mapa, a ver a este tío, a este tío. Verás tú, otro que sale por allí. Uh, bah, se me escapa, se me escapa. Venga, que pase de largo. Cazacarros, el sueco, el famosísimo. Ahí está. Adelante, crítico. Pues este ha tenido que pasar de largo. Espero que no me haya, no me haya visto arrearle a. A ese pollo El cazajaro que dispara el sueco El IKV No me acuerdo Dos colegas ahí, dos pollos Ese avanza El otro dispara A ver, a ver, colega Vamos a ver, vamos a ver ¿Estás ahí? Eh. 150 metros está bien Y no se asoma. Está ocupado con otro compi. No es ni se ha coscado. Mira, así como he marcado antes, hay 220 pepinos. El quietecito. Venga, macho. Ah, ahora bien. Destruido. ¿eh? El supo que viene para acá. quieto tú. Estamos listos. Estaban tomando C y han parado de capturar C. Bah, esta partida está perdida. Ahí está el tío ahí. A ver, a ver, pajarito. Eh, se mueve. Mm -hmm. el que dispara. Adelante, adelante, adelante. Muy bien, y de lateral. Crítico. Chachi, venga, pues el siguiente, a por el mismo sitio. Ahí está. El sabía que estaba aquí, pero claro. mito rojo. Hemos recuperado C. ¿eh? A ve perdidas, esta partida va de puto culo. Y aquí de lo que se va a tratar es de no cascarla y llevarte por delante todo lo que puedas. Cholo lo no, hemos no hecho estupendamente en C, pero... No es, tanto en la zona como en la zona B prácticamente... Nada, no ha asistido. Es más, el respawn nuestro está totalmente comprometido. Están ahí. Prácticamente están a 220, 220 metros un cuadrante. Todo el que salga. Lo van a freír como un espárrago. A ver. Tantos no son, desde luego, ya han visto que el respawn responde ellos en cuanto lleguen a ver esa marca no veo nada, está muy lejos sí prácticamente está allí 3, 4, 4 cuadrantes y medio Eso son mil metros, son mil y poco nada va, entonces se perdió se acabó esta partida ha sido rapidita por el lado nuestro por el lado C pero por ahí y B Casc vaya, hombre a ver a ver Uf, los prismáticos puede ser que lo vea pero ese disparo tiene es un compi que avanza bueno, termina ya si esto se, esto se acaba aquí no hay nada que hacer tanque pesado hombre es un mouse, el avioncito le dispara el mouse vaya hombre, si me hubiera disparado a mí quizás hubiera sacado algo, claro, pero el mouse joder, el mouse ha llegado hasta aquí así ha sido la fiesta sí, sí, claro, claro a ver, algún pollo, 150, ¿no? un poco más lejos, fin Misión fallida ha sido una partida súper rápida Y se ha perdido de manera súper rápida Tírala un buen like si te ha gustado la partida No todas las partidas van a ser espectaculares Y anda, suscríbete Si no has suscrito, dale a la campanita Vamos a ver Dos destruidos, dos críticos Cinco impactos, dos reconocimientos, de dos zonas Y un 83% de actividad Déjame abajo en tus comentarios a ver qué te parecen mis vídeos. Abajo en la gran tienes el enlace al Escuadrón Ibis, Discord, Facebook e Instagram. Así que eso es todo. Aquí en el vídeo de Túnez con el DF-105. Nos vemos en un próximo. Y anda, suscríbete. Chao.